A ti te hablo, región de la Araucanía. Abre tus surcos y déjanos entrar con palabras de amores. Permite que el sol seque en lo nasal, en la tupidez de los árboles. Ventila la casa, quitando los postigos de los claustros conceptuales. Miremonos a los ojos, reconociéndonos iguales. Avecindados de remotos lugares, venimos por cupo en tus nidos, para cobijarnos en ti como polluelos con su madre. A ti te hablo, Temuco, mujer guerrera y difícil. Mira cómo nos homologamos a las lanzas erguidas de los trigales del campo, dispuestas a dar fruto que alimente al pueblo hambriento de horizontes más allá del arco iris. Dame tu mano para trenzar los lazos de las riendas de las bestias en tropel, y amancemos los caballos que nos quitan la paz del alma. Juntemos nuestras voces y cantemos a coro que de aquí somos y permanecemos unidas. Temuco, amiga mía, poetisa de los cuatro vientos.